Hola Fiferos, yo soy Cerecero y no van a creer quiénes están en el Team of the Week de esta semana. ¿Quieren conocerlos? ¡Vamos a verlos! Fiferos, no vieron doble, no vieron doble. Esto es real, está pasando, está sucediendo. Mira, estoy... Esto no es un sueño, no es un sueño, Fiferos Ronaldo y Messi en el mismo equipo de la semana Es una locura total Es algo que no ha pasado en mucho tiempo Y hay que aprovecharlo estos packs Se van a quemar de tanto que los van a abrir y Vamos a ver si les puede tocar a alguno de estos jugadores Pero, ¿qué hicieron estos dos locos esta semana? Pues bueno, Cristiano Ronaldo anotó un póker de goles en el 7 a 1, la aplastante victoria del Real Madrid sobre el Celta de Vigo. Lionel Messi, este chaparrón, la pulga, metió un doblete y un triplete esta semana. ¡Ay no más, papá! En la Bundesliga tenemos a John Yachol. John Yachol, este jugador del Augsburg coreano, que le metió tres goles al equipo de Chicharito. Y también está Andrés Schurl el alemán del Wolfsburg que le metió un triplete al Hannover. Vámonos directamente a la Premier League, donde tenemos a Adam Lallana, el jugador del Liverpool, que fue pieza clave en la victoria de su equipo frente al Manchester City. También tenemos a Héctor Bellerini del Arsenal, que dio dos asistencias en un partido clave contra el Tottenham, donde empataron 2 a 2. Pues bien, Fiferos, este fue el equipo de la semana número 26, y en Fifásticos les tenemos una gran, gran, gran sorpresa. pero esto no es broma, esto es totalmente real. Esto es completamente real, en Fifásticos estamos haciendo un esfuerzo monumental, gigantesco para traer estos dos regalos increíbles para ustedes. Escúchenlo bien, porque en Fifásticos vamos a regalar a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi en forma totalmente gra, gra, gra, gratis para ustedes, totalmente gratis. Eh, es una locura, volamos la, la casa por la ventana, quemamos las naves y los vamos a tener para ustedes. Es un gran esfuerzo el que estamos haciendo. Eh, no vamos a las dinámicas en este momento. Las vamos a dar en nuestro Facebook oficial, así que esta semana esténse pendientes de los posts que vamos a hacer en nuestras redes sociales Porque ahí vamos a decir los retos y las dinámicas para que se lleven, si sí, escucharon bien, escúchenlo bien ¡Ah! A Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en forma totalmente gratis para ustedes Bien, Fiferos, este fue el equipo de la semana número 26. Por favor, cuidado, eh, vayan, usen alcohol, pónganse algo en las manos, se van a quemar las manos abriendo packs esta semana buscando a CR7 y a Messi en forma. Cuidado, por favor, háganlo con la atención médica al lado. Eh, aquí en Fifásticos, esténse pendientes porque vamos a regalar a CR7 y a Messi nuestras redes sociales. Eso fue algo increíble y va a ser algo eh, mágico y sensacional, completamente gratis. Yo soy Cerecero y los Fiferos, cuando una pulga y un bicho juegan en el mismo equipo, ¡FIFA LA VIDA!